Yo, yo, jaja <risa> Nos fuimos con el cuarto Yo, dice Yo, si tú no aguantas la presión Cabrón, no te metas para este calentón Tú tiras de calle, tiras malón Yo ando en la calle siempre con mi club hey, Me tiran envidia, y me escapo Yo siempre ando solo, no ando con sapo Traidor en y capro. cabrón Si sigues jodiendo seguro, y no Yeah. Si yo fuera perico, seguro te la pasaría me, Pero a poco está que el lema es monstruoso, mostroso, bien pegajoso. Si tú escuchas este tema, te queda guscoso. Me brilla todo el cuello porque anda diamantoso. Me compré dos cubanas y demás está humoso. <risa> a veces pregunto cómo es que lo hice. No sé. Pero en verdad que no sé. Hey. Pregunto si lo hice porque quise. No, no. Se adaptó a cualquier demoski La gente dice el dilema de este monstruososki Yo digo mi alma que te, se relaja doski Pronto estaremos en el top ten y no es mentiroski El cantante de la nueve escuela salgo a la tarima gallo con escuela Tiraste tu rima caí y caíste de muela No sigo intentando que tú no me llegas hey, Mejor improvisa mi abuela Rosa Matambe que se llama ella Oja su vuelo como el federal si tú no le bajas a Fox, te estrella. Uh. se diste yo? Uh. ¿A Fox no paró Sigo insistiendo, no le bajó, luego llegó. Pero estamos aquí, baby, estamos aquí. Ya mismo me pongo en la cubana y el Richard Mill. Mira cómo es que le meto que partó todo este beat Muchos dicen a Foxy le mato. Oficial, ya tú sabes cómo son vueltas <risas> Partiendo todo instrumental que se le ponga enfrente Hey, Bill Sabi produciendo Steven film. Uh. <risas> yeah. Ya tú sabes Puede ser que yo me ponga para cualquier género Pero tú nunca me vas a superar a mí Cualquier género que tú te pongas Sigas nacido escuchando esa canción A